Hoy so, os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Wheel Happy Free. Y en el último episodio terminamos haciendo la misión de la parejita, ¿vale? Estábamos por esta zona. Estábamos por aquí por el parque. Pero me he venido hacia aquí porque tengo bastantes misiones. Eh, y nos faltan cositas por descubrir, ¿vale? Eh, vamos a hacer la de. <coughs> el motileno te hace más fuerte, ¿vale? Y vamos a rescatar al, al Rap. De, de mientras, mientras que vamos hacia esa zona tenemos tres lugares, tres lugares de excavación que lo vamos a ir también a conseguir y eh, vamos a averiguar cómo entrar en la, la misión esta, ¿vale? La de la casa del misterio. Y a ver si la podemos hacer también en este episodio. De momento no me estoy centrando en las misiones principales. Como ya sabéis, las misiones principales son estas de aquí. No tengo eh, forma de entrar al laboratorio ni eh, entrar al... O sea, el puente este tampoco tengo todavía Por lo tanto, nos estamos centrando en la en las misiones secundarias, ¿vale? Que son bastantes Vale, por esta zona hay que tener mucho cuidado Porque eh, ahora mismo están bien de noche Como ya sabéis, mmm, aquí es donde están los tíos estos que estaban echados perdidos Uy, espérate, espérate, espérate vale. eh, Tenía un traje que era especial, que me lo acabo de hacer también y es este, ¿vale? Lo de reforzado. Más que nada porque este traje, eh, al ser acolchado, recibimos mucho menos daño, ¿vale? Y es cosa que nos va a venir muy bien. A ver. Se nos no ha visto ahí de momento. Voy a marcarme en el mapa, eso sí, antes de nada, los puntos de, de excavación, ¿vale? Para tenerlo también bicheado. Y ahora aquí nos salen 20.000 singulares nocturnas. También tenía un par de riñoneras, o no sé cómo lo llamaréis por ahí en Latinoamérica, la verdad. Porque como ya sabéis, algunas palabras pues se cambian. Aquí en, en España se llaman riñoneras, ¿vale? Son una especie de bolsillo. Y me ha aumentado también la capacidad de, de poder llevar eh, el bolsillo, ¿vale? Así que ahora en vez de me creía que esa tía me, me estaba pegando, ¿sabes? En vez de llevar 30, ahora llevamos 35 de peso, que está bastante bien, ¿vale? Ok, eh, la gente se está volviendo un poco loca, o sea que no me gusta nada, porque esta zona ya sabéis que es bastante chunga y la zona de excavación me la he pasado, que a donde iba a ir primero y a ver. El último episodio gustó bastante, cosa que me alegra muy, muy un montón. Otro sabidito para. Espérate, ven para acá, la Ven, ven, ven. Tú vas a ser mi primera víctima. Resisten bastante. Creo que tengo otro. Uf, uf, uf, uf. Vale. Uf, me ha reventado una hostia, ¿eh? La tía. A ver, me voy a poner hacia aquí. Que no quiero que me venga nadie. Y me destroce el alma. Vale. Vamos a forzar la cerradura. Que lo veo un poco tontería de poder... Ya que la has cogido. Te debería de dejar simplemente, ¿no? A ver, tengo dos baterías. Y bueno, no estaba mal lo que nos han dado. La verdad. Pues me voy a voy a hacer algunos... Tengo... Se ha muerto loco, ¿eh? Parecen los. Uy. Parecen los zombies de. Uy, espérate, voy a curarme que no me he curado al final y como me endiñen, adiós. Vale, tenemos otras habilidades. Tenemos nuevo pu nueve puntos de habilidad. Y esto mirando antes de empezar el capítulo un poco Las habilidades, ¿vale? Que teníamos Y tenemos para seleccionar tres de sigilo, ¿vale? La que me ha convencido bastante Es la de pies eh, felinos, ¿vale? Porque con esta podemos andar, correr Sin problema a que nos pillen Por la ciudad Y la siguiente sería a ah, tú Eh... Lo demás. Ignoran tus hábitos molestos, ¿vale? Eh, esa va a ser la siguiente que nos pillemos La de... La de Atu, ¿vale? Más que nada para poder corretear por la ciudad y no tener que estar... Eh, con problemas de que nos persigan Y eso tiene pinta de que ahí puedo entrar también, ¿verdad? Es verdad, me voy a curar, que al final no me he curado eh, Vamos a... a curar no Vamos a beber algo también A ver... Vamos a tomar un zumo de pomelo Y tengo tres cantimploras que podría llenar Las abejas con este traje también son más resistentes Lo único que la gente, pues cuando nos ve, pues se extraña un poco Y como que se vuelve un poco loca, ¿vale? Aparte... como oh, puta! ¿Cómo ha venido, eh? Lo he escuchado viniendo por detrás el, el colega, que vamos, ha venido Escopeteado hacia mí ¿eh? Me ha salido mal la jugada Ahí tengo una luz, que eso no es nada ¿Vale? Y la casa misteriosa, creo que sería esa de ahí Que ya encontraremos la forma de entrar Pero de momento Esto creo que es otra misión ¿No? No dream, no beber. No, por favor, no arrojen sustancias químicas, matarán a los peces Pues no sé qué peces va a estar ahí A ver, la misión, vale Vamos a ir un poquito corriendo Ya que hemos habilitado la, la habilidad esta de pies ligeros Que ahora no hacemos ruido Y espero que no me venga otro tío por detrás, eh Ahí, te están ahí. Esta es la, la cabaña de Timmy A ver, por aquí podía entrar para comercio también Where's Peachy? You have to bring Peachy. We can't play without Peachy. If you won't play, I won't play, Vale, con esto tengo que volver en un futuro y es otra otra misión, ¿eh? Que tengo ahí. El mapa, vale, la tenemos aquí cerquita, ¿eh? Vale, me voy a marcar también este punto de excavación ya para tenerlo aquí ahora y ir hacia allí. Y con mucho cuidado. Tenemos que... A ver, rescata a la pobre... Vale. Estoy quieta. Joder, macho. Son bastante resistentes, ¿eh? Ahora vemos el sistema. Vale, vale, vale. Queda diestro de cien. Una menos. Me toca, tú vas. Me toca. I've always liked. Oh, God. I feel terrible. Eh, darle. Vale. Vamos a darle un té. mate. Ahora me va a botar la cara, tío. Toma, en la batería. Hostia, que, que rellena la batería. Joder, ha bebido tanto júbilo que ya hasta rellena la batería. ¿Me puedo llenar las baterías que tengo? Bueno, pues me, la, me las voy a ir llevando Porque sé otro sitio donde las puedo rellenar y, eh, y las puedo vender Así que eso nos va a venir muchísimo mejor Vale, vamos a investigar el punto este Es sí, que van zumbados, eh Tengo otra tía loca el coño Vale, aquí es la casita que hemos venido antes Y la misión esta se supone que ya la tendría eh, terminada Porque exactamente, me marca otra vez el laboratorio Vale Vamos a hacer la de la fruta prohibida A ver, mis misiones Todas estas son las misiones que tengo, vale eh, Rescata a... Vamos a hacer esta, la del árbol A ver dónde me marca Ok, sería en el otro distrito Vale, hacia aquí, recto, perfecto Y antes de nada Y la de la fruta, voy a mirar a ver cuál es la que me marca más cerca Para poder hacer alguna de las dos, ¿vale? Esta, Vale, eso me la marca y justo Pues antes de nada Vamos a coger el cofre que lo tenemos aquí Vamos a ir rapidito Creo que por, la, por el día se le pasan los efectos A los tíos estos pero no estoy muy segura. eh Hay que tener cuidado de dos formas para que nos vengan y nos no revienten. No sé vale, esto es otra misión encontrada. Cada vez que, vaya, que vamos investigando por el mapa, pues nos van apareciendo muchas más misiones, que eso es, eso es la vidilla que da el juego, por así decirlo. Vale, nos viene, nos viene. ¿eh? Las vale, tengo detrás. Se le pasa a esa un poco el cabreo. No tiene pinta, ¿verdad? Si te pasa el cabreo, te tengo que matar. Si no se te pasa, que te reviento el culo. Me da igual. voy mejor. Tú, tú, tú, tú, tú. otra vez? Se ha, se ha quedado tranquilito ¿eh? uh -huh. Otra ganzúa, vale Ahora los cofres nos salen con ganzúa Antes no Vale, otra máscara de gas Y esta es un... Joder, macho Cuatro piedras mejoradas Eh... Nos han dado una full de Estambul Una caca como un caballo Por lo menos porque vamos eh, aquí que tengo aquí esto Los Lirios, ¡ay! Perfecto Esto, esto es lo que tenía que entregarle a, a otra, mujer Me parece, así que nos lo vamos a llevar Ya que lo tenemos por aquí Esto es otro, ¿no? Bulbo de Lirio, vale Perfecto Pues con esto vamos a poder completar otra misión Que tenemos Y por ahí ya no tiene pinto de que haya muchas más misiones, verdad Vale Entonces, la de la fruta, vamos a ir a marcar la siguien el siguiente punto de excavación ¿Esto qué es? Colmena de abeja, vale Vamos a marcar el punto de excavación, que va a ser este Vale, y de momento nos vamos a ir a lo de la fruta prohibida Y ya después haremos lo del cofre Que nos van dando algunas cositas, pero como nos salgan otra ganzúa Pues vosotros me diréis cómo lo vamos a abrir, porque no lo tengo más de todas formas, lo que me están dando es un poco mierda, ¿eh? También ha de decir, en el primer cofre no tanto, pero en el segundo ha sido un poco mierda. Vale. Eh, las misiones de esta zona me voy a intentar quitar todas las máximas posibles eh, en este capítulo. Uf, esto lo tengo de frente, ¿eh? Se vuelven loco perdido. Y al final. ¿Y ¿sí? tengo otra cosa o qué? ¿Esto qué es? No, aquí no tengo nada Vale Pero aquí tiene pinta de que han sacrificado a alguien o algo ¿eh? Vale, la fruta prohibida está a 90 metros, perfecto Los uf, buenos ahí. Que nos falta Bueno, esto es el lugar de, de excavación Que ya que, que estamos aquí nos lo vamos a quitar y me está persiguiendo antes, ¿no? Me está... ¿Quién me está pegando? ¡Ay, la verdad. ¡Toma! ¡A tu caza! ¡Anda! ¡No me de más por culo! Son es muy pesadas, la tía esta, ¿eh? Como aquí estaba medio drogados todo el rato Vale, otra máscara de gas Una linterna y una tubería eh, Vale, vamos a llevarnos esto únicamente Y la linterna Porque las piedras, oh, la ¿veis? Como sabía que me iban a, a dar problemas Esto lo vamos a soltar Y ya tendremos más que Perfecto. Nos faltaría otro punto. Vale, asiento. Nos falta otro punto de excavación. Que lo vamos a poner ahí. Ya para tenerlo marcado. Y vale. Nos vamos a ir hacia la misión esta que tenemos seleccionada. Puerto, ¿no? La casa eh, me parece esta, la de. La casa de los misterios, ¿vale? Ahí también tenemos que entrar. Que ahora entraremos si se puede. Que yo supongo que sí, vamos. ¿no? hay mucha gente, ¿eh? No me gusta que tengo que hacer ah, comerme una seta seguramente, ¿no? prohibido la entrada a, lo, a las mentes mundanas, eh, podrás entrar cuando las puertas de tu vale, o sea que hasta que no me coma una seta de esta rara no no puedo entrar me parece vale, la fruta prohibida es esa de ahí se están peleando hay policía, ¿eh? están viviendo me parece abre, abre la puerta, abre la puerta antes de no nada, por, know, por favor right. Right. I I you throw away you. abre la puerta Keep running. vale, vale, vale Vale, a que resistir la golpe qué ¿eh? ¿Cómo pone? Aquí me ha tirado? ¿Me ha tirado? No, otro de detrás, ah, ¿no? Mierda. Le he vale, tirado uno. Ahí aguardando. Uno menos y otro menos. Perfecto. Ahora estamos mucho más, mucho más fuertes, cosa que me encanta. Puesto que antes éramos como una caquilla, una basura completamente. Y las revistas, estas. Eh, vale, esto sí que me lo voy a llevar. El whisky nada y la cantimplora tampoco. Creo que alguno tenía una varita. Esta electrificada, exacto. Esto sí que me lo voy a llevar, la varita electrifica y la manzana y esto para hacernos la, la ganzúa porque si no no podemos hacer la ganzúa vale, la manzana y las porras estas electrificadas que son la caña por eso me las llevo vale, todo esto me lo llevo perfecto creo que tengo que coger una manzana o sea, puedo coger alguna de aquí eh, vale, una tarjeta de acceso oficial no pierdo de acceso a la ciudad. Vale, departamento de policía. Ok, con esto puedo entrar al... Espérate. Con esto puedo entrar al departamento de policía. Lo vamos a coger. El boxeo ahora pega un poco más fuerte. Esto también lo vamos a coger. Eh, objeto de misión. Pum. Vale. Una, un lugar de excavación. Perfecto. Otro nuevo. Y... Que tengo por aquí Fondista Aguanta más tiempo corriendo Perfecto Las revistas estas No sé dónde se me están guardando Realmente Vamos a echarle un vistazo Vaya que Que las tenga que utilizar Y las piedras Eso sí, las voy a soltar Fuera las piedras Esto también Y una pala Para poder correr eh, entra en el, eh, exactamente, ya no hemos pasado la la misión esta. Ahora podemos coger manzanas de este árbol. Tenemos un montón de manzanitas por coger. Y ya tendríamos otra misión pasada. ¡Uy! ¡Que me quemo! ¡Hostia! ¡Que me quemo! Ya veré que viene. ¡Ven acá, ¡Pazober! Vale, ¡Wow! ¡Wow! Otro menos. Y ahí a tu casa. Vale, vamos a intentar ver si podemos entrar aquí, porque me he hecho a ver, vamos a comer una seta De esta extraña Si tengo alguna seta extraña Que creo que no tengo Para conseguir alguna eh, Vale, aquí no tengo Esto ¿Esto me lo puedo beber o no? Extracto de una seta lucenógena Como ingrediente De elaboración de química Vale, esto no me lo puedo tomar por lo tanto, me haría falta una píldora de esta, una seta de esta rara, ¿no? ¿Tú tienes alguna seta? Mira, una ganzúa, perfecto. Y una pala y una... Nada, eso se va a quedar ahí. Vale. Tenemos un kit de costura, como ya estáis viendo. Pero ahora mismo no me hace falta para nada. Entonces, eh, aquí que tengo la casa de los misterios. Que esta es la casa que quiero ir. Y este es el riego biológico Vamos a hacer la misión esta de riego biológico Y ahora entramos a la casa esta a ver si sí puedo entrar Porque no sé de qué forma podría entrar Sin comerme una seta a lo mejor ¿No? Eh, reunión esta noche Prohibido la entrada a las mentes mundanas que entrar cuando las puertas eh, te... Vale O sea que si estoy drogada perdida creo que puedo entrar Espera que te ayudo amiga Espera. Relaja la raja un poco Toma. Y ahora me va a dejar una setita, ¿verdad? Opa. Toma Vamos a ver si tiene una seta Ahí está, perfecto la seta ¿Tiene más seta? No, esta no tiene seta ¿Y esta no tiene seta o no tiene seta? Ahí está Vale, vamos a comernos un honguito Vamos a seleccionar la misión esta A ver, la casa de los misterios Purifican las puertas de tu percepción O sea, vale yo me puedo comer un, una seta de esta Mira, ya podemos conseguir otro... Ya podemos conseguir la, la, la habilidad esta Así que la vamos a coger eh, Mira allí lanza objetos de distracción botella Más... Ok, vale, ahora podemos lanzar los objetos más, más lejos Perfecto Vale, nos vamos a comer una seta ¿Dónde está nuestra seta? Eso no se puede comer No me puedo comer una seta de esta, ¿o ¿qué pasa? Mm, no me ha dado una seta. Si sí, la tenía encima. Señores, ¿dónde está la seta? Que me... Aquí. Vamos a comer una seta y a ver qué pasa. Exacto. ¡Wow! <risas> ¡Toma! No veas, eh, los colorines. Vale, la casa misteriosa. Cuidado, sigue. Ok. Vale, tenemos que tener. Espérate, me voy a poner una máscara de esta antigua. Vale, por si acaso. Y la tía esta. Hostia, eh. Hostia, hostia, hostia. vale vale vale vale vale no puedo pegar a nadie me tengo voy a comerme otra seta averigua el origen de los efectos. vale y dónde averiguo yo Uy, espérate que me ha dejado medio tonta ¿eh? Eh, a ver los efectos quiero otra seta de esa rara vamos a comernos una seta esta vez sin pegarle a nadie. Espero que no. Ese punto es lo de la excavación, ¿vale? Vamos a ser buena gente. Esto me lo puedo llevar, no me expulsa. Perfecto. Vamos a coger más setas. Por si acaso, ¿eh? O poder entrar otra vez de nuevo aquí. Es la primera vez que me tomo una seta de estas. Que. Vale. Arroja esto para redistraer a la gente, vale. Vale, tenemos. Uy, uy, uy, espera, que me ve. Vale, tenemos que intentar eh, que no nos vean. Entonces. Uy, que viene, que viene dos. Estamos un poco jodidos. Está viendo. Va a venir a por mí. Que estamos jodidos, ¿eh? Nos ¿Me hemos metido aquí. Vamos a seguir, Uf, los efectos se me están pasando me parece a mí ¿eh? Vale, ahí hay más gente Creo que me, se me están pasando los efectos ¿eh? Exacto, cada vez que mate a uno se me pasan los efectos Pero no pasa nada, nos tomamos una seta Y seguimos para, de, para adelante, vale a ver, eh, hay que hacerlo en sigilo A mí el sigilo se me da muy mal Como ya estáis viendo A ver, mi inventario Quiero más seditas de esta guapa que he cogido ¿Dónde están mis seditas? Tengo tres, tres intentos más ¿Vale? Lo bueno que mientras más gente nos carguemos Menos problemas tenemos Vale, aquí Vamos a cerrar Aquí, ahora mismo no me ve Lino fino ef efímero vale Vale, ahí tengo otro Vale, vamos a quitar las maderas esta Para poder entrar y salir por esta zona también podría intentar entrar. Vale, lo que se me pasa son los efectos de la... De la seta, como estáis viendo ahí. Y tendría que tener una en la mano, por si acaso. ¿Vale? Cuando vea yo que se me pasan los efectos, entonces pues me tomaré otro. Vamos a abrir también la ventana, por si acaso. Creo que por aquí no tengo más nada, ¿no? ¿eh? Exacto, se me acaban los efectos de la seta y, y por eso... Vale, entonces me tendré que tomar otra seta. Vale, vamos a tomar otra seta. Y ver algo, porque esto me da mucha sed, la seta esta. Perfecto. Ahora vamos... Droga perdido, ¿eh? más que antes incluso ahí tengo algo, una... vamos a llevarnos todo lo que pueda esto que es, un palo linterna sin batería, las linternas sin batería no las quiero nada. vamos a abrir esto y cerrar me está saliendo aquí otra opción pero no sé ahora muy bien lo que me está saliendo dos vale, trozos de tela poco. Vale, la Z se me gastan súper rápido. Un disco una pala. Hasta la bolsa me cambia. Creo que la. Vale. Neutraliza al sacerdote. Vale, la tengo justo enfrente Vale, sal de no. la casa de los misterios Perfecto Aquí tengo algo Y me gustaría entrar a la habitación esa que tengo ahí, eh A ver, la partitura Fondista, tengo otra revista de esta, perfecto Nada se me, está ca cavando, se me está acabando el efecto ¿eh? de la seta, un momento A ver, comida, comida, aquí nada Antes de, de que se me acabe, ¿eh? me voy a tomar otra seta Porque no me gustaría de, de que me sacara otra vez de nuevo Vale, y aquí como he entrado drogado Vale, estos son los telas de camuflaje Con esto nos podremos hacer seguramente un traje de camuflaje que eso viene estupendo Y creo que no me quedan ya macetas, ¿no? Hoy cogido alguna Estos son los objetos de las misiones Y... Ah, mira, aquí tengo otra Más que nada para terminar de registrar la... la casa, ¿vale? Ahí no tiene pinta de que haya nada He pillado algo que pesa mucho Voy a quitar otra, otra cosa de esta vale, Y ya vamos a leer. ¿Veis? Es que aquí tengo otra especie de pared Pero no, no sé cómo entrar Supongo que en, tendremos como en la misión esta del principio Si nos dan aquí un piano Es porque... ¿Dónde está el piano? Esto lo podemos mover Vale Voy a revisar las notas A ver si es que tengo algo que nos pueda servir Solución, nada Vale La gente leía libros Vale Y estoy segura de que esto se mueve ¿eh? trozo de metal Vale, estoy buscando una nota O algo que me diga eh, que, que lo puedo mover, ¿vale? Porque yo sé que esto se mueve 100%. Estoy viendo ahí que tiene raíles ¿no? Vale, ahí. He tocado una... Dos letras y una V, ¿vale? Y eso... eso lo que quería coger más que nada ¿vale? los trozos estos de tela, como ya estoy viendo, nos los vamos a llevar también, se me está acabando ya la la seta, cosa que, que vamos a terminar por ahí, vale la cantimblora, ya no me voy a tomar más droga, oh, no, una no, pala no, ¿vale? No y por aquí ¿a dónde puedo tirar? Vale, pues ya estaríamos en la zona otra vez del principio. Y vamos a salir para afuera, aunque nos echar, me parece. Exacto. Ahora se ha cerrado esto y no puedo salir yo por ahí. Vale, me han tirado algo porque es que si no, no puedo salir. Ay, sintiéndolo mucho, vamos a tirar otra pala. Y... Como eso se ha cerrado, vamos a salir por aquí por, por el lado. La casa de los, miser, de los misterios completada. Simplemente, gente, para poder entrar aquí, os tenéis que tomar bastantes champiñones de estos que hacen que la gente se vuelva loca. Y podréis entrar, con cuidado de que no se os acabe la, la dosis de, de setas, ¿vale? Porque si no, os echa fuera, que es lo que me ha pasado aquí a mí un par de veces... Por eso hemos salido, porque se nos acaban los efectos Y una vez os carguéis al sacerdote, podéis ya salir, y, digamos, ¿vale? ¿Esto que, es? Es que aquí me, me vienen distintos puntos, esto que creo que es un pozo, ¿verdad? ¿Esto es un pozo? ¿No puedo hacer nada o qué? No, no puedo hacer nada Vale, el laboratorio no voy a ir de momento, como ya sabéis, la visión esta principal no la estamos haciendo Y esto es, aquí está el punto vale. A ver qué tenemos en esta zona De momento llevamos tres misiones en este capítulo Tres misiones secundarias, que está bastante bien Y... ¡Uy! Oh, mira, esto me encanta Explicación de inventario Esto es simplemente yo, you. ¿Vale? Y esto para usarlo simplemente le dais a la F y se lo equipa, ¿vale? Ahora tenemos 55, estupendo Ahora después podemos llevar un montonazo de más de cosas Y no sé qué es lo que me ha dado más Eh... Vale... Hemos silbato también de policía... ...que de momento no lo he utilizado... ...y esto... ...vale... Va, ...eso me da más vida y esto me da más fuerza... ...vale... ...bueno, siguiendo con nuestras misiones... ...tenemos el riego biológico... ...vale, que es la que vamos a hacer a continuación... ...y la de la casa del árbol... ...es la que nos manda aquí... ...a esta zona de aquí, ¿vale? ...así que vamos a... ...las setas de ya ...ve el programa... ...vale... Vamos a hacer la de riego biológico. Que la tenemos aquí al lado. A ver, ¿dónde están mis misiones? Eso ahí estamos, aquí, en la. En. En Loot Home, ¿vale? Y. Eh, esta no. ¿Cuál es la que. La que me ponía? A ver en el mapa: Riego biológico. No sé, vamos a llegarnos ahí, pero no me la marca, ¿no? A ver, punto de ruta, Un... escóndete en los matarrales, casa del árbol, esta es otra, vale, a ver, creo que esta, ¿eh? A ver dónde nos, mapa, nos marca el mapa Un cotillejo complicado Vale eh, eh, eh, Escóndete Bueno, vamos a hacer esta ya que la tenemos aquí seleccionada, ¿vale? Vamos a espiar un poquito los guardias Y a ver qué, qué nos cuentan Qué podemos descubrir Ya sabéis que la zona Mira, aquí tengo más lirio Eso me lo voy a llevar Que después me cuesta la vida encontrarlo. Y en una de las misiones se lo tengo que entregar a una mujer, ¿vale? Realmente mientras más misiones secundarias hagamos, mejor, porque después vamos a ir a una zona que es bastante complicada. Y si vamos sin nada, sin, plan, sin protecciones y sin haber avanzado un poco en las misiones secundarias, pues nos van a partir un poco el culo lo que viene siendo. A ver eh... esto es la de la fruta prohibida vale ahí es donde hemos estado antes vale me está viendo un tío pero me está a lo lejos y tampoco es que de... hace mucho vale no Uf. nos vamos a esconder por aquí Guilt, is there room for me on your log my god Eric H how long have you been out here just last week I thought there'd be more of us actually so many people have gone from the village most of us don't last very long oh when did you two months ago we think we must have got a bad batch of joy oh so you're still with Harold Vale, tenemos que volver mañana por la noche y... Eh, ¿Nos ha dado otra misión? Sí, vale. O sea, que tenemos que dormir en alguna zona y volver mañana por la noche, ¿vale? ok? A ver, ¿qué podemos hacer entonces? Me voy a ir a este punto punto Ah, no, este es el punto de ruta personalizado me parece, ¿no? Ah, no, vale, eso es el punto de la misión ¿Dónde está el punto de la misión? Bueno, esto se supone que tengo que venir aquí mañana, de nuevo Por lo tanto, mientras que tengo que venir aquí mañana Uy, espérate, putilla, no te arteré ¿eh? Esto creo que es otra misión, no sé si he venido aquí ya. Pues lo del tío este que escupe la, la linterna, ¿verdad? Exacto, el tío que escupe las linternas Vale, y me las rellena. Vamos a hacer la de la casa del árbol. Y así de mientras pues estamos haciendo alguna misión nueva. Esto nos lo pone aquí marcado pero es para mañana. por pues lo tanto, vamos a hacer la de la casa del árbol que esta eh, está a bastante lejos, ¿vale? A 700 metros. Vale. Eh, a ver, el punto de ruta, este lo voy a quitar, más que nada por, para no liarme. Vamos a ponernos por aquí el punto de ruta, por si acaso me lío. Y va a ser un caminito un poco largo, pero bueno, no está tampoco muy, muy lejos, ¿vale? Esa me ha, más me ha ¿no? Otra vez se va a empezar a pelear. Mira, todo esto que estáis viendo aquí, estos son grosellas, que estos nos dan para los bálsamos curativos, así que me las voy a llevar. No, esa no la apoyo, que es de pega. Ok. Toma, cuidado. Y aquí creo que tengo otro... Otra... Eh, sí, es muy bien. Creo que esto es... Espérate, no tengo a nadie por detrás. ¿vale? Muchas veces se me ponen por detrás los mamones. Y al final... Vale, me queda poca vida. vamos a coger esto y nos vamos a tomar un estofado. esto me lo llevo o sea un bálsamo esto lo vamos a forjar que creo que es otra entrada a un subterráneo uff exacto creo que es otra entrada a otro subterráneo entonces me voy a tomar tengo algún punto de habilidad para poder conseguir Exacto, pues soy todos oídos Lo vamos a coger Esta, la de fuerza cerradura más fácil Ya que nos va a venir estupendamente Tu visibilidad de noche Vale, podemos ocultarnos En la siguiente podemos ocultarnos más, más rápido Vale, y me voy a tomar un bálsamo Que tengo 10 Y ya no me curan lo mismo, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta. ¿Qué cojones acaba de pasar? Uy, uy, uy, uy, vale, vale, vale. Yo mientras que no se me ponga uno detrás, me va. Vale. Oh, mucho, ¿eh? Creo que tengo uno detrás, eh. Fa, fa, fa, fa. Nada, eh, lo acabo de cagar muy grande. Vale, vamos a tomar otro bálsamo. Nos vamos a gastar Un montón de bálsamo, pero nos lo vamos a cargar todo. Esto creo que es otra misión de... Esto, pero, pues, tú verás, tu verás, tu verás. Vale, vale, vale, vale, relaja la raja, relaja las tetitas. A ver Sinos más que tengo bastantes curaciones, ¿eh? pues Porque si no nos hubieran reventado Lo viene siendo ya Vale, vale. Se relaja esto. todo el mundo. ok Y aquí que tengo Bombilla, esto no me sirve de nada yo también estaba vacío Supongo que esto sería una misión de, de de un futuro Pero me lo he cargado todo Así que yo lo siento, si sí, es una misión De tener disco Y no tiene mucha más pinta De que haya muchas más cosas por aquí, ¿verdad? El whisky Y a ver esto Y una patata, vale tú qué me tenías por aquí? Una ganzúa Esta gente tiene ganzúa Eso sí que me lo voy a llevar Y aquí nada, ¿no? Vale Pues listo, ya hemos abierto otro, otra zona ¿Esto qué es? Un sótano Supongo que habrá sótanos por distintas zonas también del mapa Y este será uno de ellos Yo creía que era una, una estación de tren Pero no, no tiene pinta Vale Vamos a seguir hacia nuestra zona principal Que está a 500 metros Está un poquillo lejos, pero bueno Y una vez terminemos esta misión que vamos a hacer ahora, seguramente terminemos el capítulo de hoy. Vale, me marca ahí el punto de encuentro. Cosa que no voy a ir ahora, sino aquí a la casa del árbol, ¿vale? O sea, a la casa del árbol me refiero aquí. Aquí es donde está. Que está bastante lejos, pero no tengo puntos de spam. Por lo tanto, que haya pata, ¿vale? <risa> en esta zona no sé por qué no se nos hace de día Pero bueno ahí vale, tengo también para entrar en una casa de esta Del vecindario Y creo que las casas estas son O sea, estas casas realmente Si sí puedes entrar en la otra que tenemos en la ciudad esta de los pijos, pues, por así decirlo, no, no nos deja entrar en muchos sitios. Son más que nada de pega. Pero aquí sí que estoy viendo que hay algunas casitas que... Por ejemplo, esta y ahí hay otra. Oh, no veo cómo cambia el día, ¿eh? Vale. Vamos a ir por aquí. y ahora ya se relajan más, ¿vale?, que, que antes pues se eh, volvían súper locos pero ya eh, se relajan cuando se amanece ahora como mmm, podemos correr ya no, no nos dan por culo a la hora de, de estar corriendo no es la loca del coño uy co cojones vale nada, espérate relaja la raja que nos van a empezar a perseguir vale, la casa está ahí al final me da igual que me estén persiguiendo ahora yo me, me voy a, hacia mi misión principal que es lo importante y este es nuevo, ¿eh? ese no lo he visto nunca la skin esa, está bastante guay Sí pesado, pesado con la pala ¿eh? Otra misión encontrada, recoge la muñeca Vale, vale, vale Cabina, no me hace nada la cabina ahora Estoy investigando, o sea, espérate, por aquí no me quiero meter Vale, nada, que me viene, que me viene Que viene, que viene A ver, ¿dónde tengo yo mi misión principal? Ahí, perfecto Vale, tenemos que rescatar a a la tía, que seguramente esté por aquí Vamos a forzar la cerradura, me está viendo todo el mundo ahora mismo Pero me da igual, creo que tengo uno detrás Vámonos, vámonos, vámonos Vale, vale, a ver si se relaja un poco, vamos a escondernos Nada, aquí ya me han visto, por eso no me puedo ocultar si no me hubiera podido ocultar. Uf, que viene de chorro gente. ¿eh? Vale, me he ocultado. Vamos a esperar a, a que se calmen un poco. Y ahora entramos en la casa, ¿vale? Ahí se están relajando ya un poquito. Vale, perfecto. ¿Pero te quieres relajar tú también, o uh, qué pasa? ¿Que no, no suelta la varita qué? Vale, ahí supongo que también podré entrar. Eso creo que es una estación. Y vamos a entrar aquí, que es donde... creo que me he cargado una, con ¿eh? la tontería. Que no me dan por culo. Ahí. No vamos a... Uy, es uy, que muñeca más fea eh. Sentarte. O sea, que me tengo que sentar, ¿no? This is the first Christmas we have not needed to economize. Still, you know, we can't spend money recklessly. Yes, too about. We may be a wee bit more reckless now, maybe. Uh, just a tiny bit. Uh, you are going to have a big salary and earn lots and lots of money. Yes, after the new year. But then. No sé si levantarme y pegarle un palo a la tía esta Si es la que me tengo que llevar, la verdad <risa> Vale, eso sí, la máscara me la voy a quitar Porque si no la estoy gastando Y no... No matter don't spend it all in the Christmas week. Have you been sleeping Every all right? don't go opening people's a boxes just because they're not looking, right? Oh, don't say such horrid things. Still, no that happened. bien antes cuando estaba me happen? I Ha pasado bien? bien ¿Es, ¿Es alguna de estas dos zumbadas o no? Ven para acá, ven Ven, ven Uy, viene con un cuchillo de carnicero Ah, no, con una piedra Se tira para atrás, anda a tu casa. Venga, ahí eh... Creo que me la ha cargado, eh Este fuera, quién era esto tampoco. Peixi y esta tampoco era. Estofado, tampoco eh, vale. No sé dónde está la tía que tenemos que buscar. Se supone que aquí, ¿eh? Sí, se supone que en esta casa. Rescata a Peixi. ¿Quién es Peixi? Vamos a ver. Ah, vale, que por aquí puedo saltar. Vale, espérate, que me he saltado mal. Como ya sabéis, el parkour en este juego se me da fenomenal. Vale, ahí. Ah, hostia, la muñeca. Serio, tío? Ok, me... Uf, qué pecha de gente viene ahora, eh. Vaya zarta ¿eh? o no podéis zarta guapo. Vale, me pueden tirar piedra. Tampoco me mola que me tiren piedra. Y ahí no tengo más nada, ¿no? O sea, que me he llevado la muñeca. Un mecanismo avanzado, perfecto. Se está volviendo todo loco, pero nosotros vamos a salir por ahí, ¿Vale? La. Ah, ah, ah creo. Escotilla de acceso a las vías. Perfecto, ¿vale? Tuviera la zona con la piedra ahora van a bajar corriendo ¿eh? así que vámonos vámonos de aquí vale vámonos, vámonos de aquí y había visto que tengo aquí un acceso a las vías vale Te voy a mirar un momento el mapa lo bueno es que puedo mirar en el mapa y seleccionar corriendo eh donde tengo yo mi punto Uf, que me viene pecha gente vamos acceso a las vías ¿Dónde, ¿Dónde me marcarán uy uy uy uy uy uy que lo tengo al lado Vale, vamos a meternos por aquí Y lo de las vías creo que está por aquí cerca Eso es el, eso es el punto Que me, me lo marca ahí abajo Pues yo por donde puedo entrar a lo de las vías Vale, por aquí Y exacto, aquí tengo un acceso a las vías Vamos a forzar la cerradura, me van a andiñar, me parece por detrás 3, 2, 1 Vale, vale, vale, entra, entra Vale, nuestro refugio ahora es a partir de este ahora Uno nuevo que hemos conseguido Y aquí tengo otra jeringuilla Perfecto Este es bastante pequeñito con comparación con los demás, pero bueno, para lo que no hace falta está estupendo. Vamos a hacer un viaje, si puedo, no sé si puedo hacer un viaje rápido. Eh, Tengo algún viaje rápido. Podría hacer un viaje rápido aquí y ya de aquí a venir hacia aquí, para no tener que encontrarnos con todos los que están por aquí. La secta de Jack. O podríamos hacer esta misión también, pero tenemos que devolverle la muñeca al, al de la casa del árbol. Con lo cual vamos a coger el teletransporte y nos venimos hacia esta zona, ¿vale? Vale. Vamos a viajar. Te vamos a entregar la muñeca Yo creo que lo vamos a ir dejando ya en el capítulo de aquí O sea, en el capítulo de hoy Más o menos por aquí, ¿vale? Que como ya sabéis Me gusta hacer los episodios de We Happy Sobre una hora Mira, por aquí me podría haber metido La primera vez que vine pa... Ya lo sabéis, ¿vale? Eh, si estáis intentando De hacer la misión esta ¿Vale? La de desbloquear esto Para evitar a la gente Como esto lo vaya a tener oscuro os venís por aquí, por esta zona, os metéis hacia aquí y desactiváis la luz, ¿vale? Y así no tenéis que matar a nadie. Que yo me los cargue, pero bueno. Vale, vale, vamos a entregar la muñeca Chuchona. Que da más, rollo, más mal rollo que todas las cosas. Vale, 600 metros hacia allí. Y ya con esto, chicos, vamos a ir terminando el capítulo de hoy. Que, como ya sabéis, pues una horita. Está bastante bien. Ya con la mejora esta que hemos cogido... Eh... De, la, de los pasos ya no nos hacen tanto... no nos... o sea que ya podemos ir corriendo por la ciudad de los pies, cosa que me alegra porque antes era un coñazo de no poder ir corriendo por ningún lado. Y aquí tengo algo en esta casa, aquí que tengo un trozo, vale, un trozo de tela. Supongo que aquí arriba También tengo una especie de misión No sé lo que es Me voy a acercar Para verlo Vale oh, Y sin Solo ataco Vale Hostia Eh Joder, macho No voy a ¿eh? Aquí supongo que también tendremos que entrar A ver, abrir está atacado ...encuentra ofrendas para complacer a los eh, boniatos, ¿vale? Por la noche, si nos tomamos otra droga de esta, otra seta de esta alucinógena... ...podremos entrar aquí. Que Das dos pasos y se te abre otra misión, ¿eh? Pero esta ya la vamos a dejar para un próximo episodio. De momento vamos a terminar esta, que ya vimos tres misiones en este episodio. Está bastante bien. Vale, y aquí hemos encontrado la de riego biológico que, o sea, me la marcaba antes en el mapa, pero no me daba la opción de, de poder seleccionarla. Seguramente hagamos esas dos misiones el próximo día. Vamos a darle la muñeca chuchona al tío este. Si me deja subir. Vale. Y entregarle. Oh, you like. This sort of is ¡Brilliant! knew we could count on you, Alfie. Hey, everybody. Peach de back. But look. Charlie Croker has been wounded. He needs a first aid kit. Can you get one? I knew you could. Here's the top secret blueprint for making one. And you can find the ingredients on this map. I suppose you do have to look out for your friends.